Pero como para que veas, eh, necesitaba eh, eso, necesitaba como encontrar mi... Yo te, yo te decía la otra vez que sos mi coach, <risa> porque no sé cómo se dice, pero esta persona que, que, te, que tiene la parte técnica, ¿no? Como para, bueno, sí, esto es así, punto. Pero que también tiene la... la, la la sensibilidad y de, y de llevarte, y, y sobre todo, sobre todo, de vivir como te está, o sea, de, de... A ver cómo puedo explicar. Lo que dice es lo que está haciendo. ¿Okay? No, no es que te está diciendo algo y... y está, Su vida es así como la está... ¿No? O sea, diría mi, mi marido, me dice, me parece tan honesto, tan transparente él, porque... Dice, todo lo que te está enseñando, es lo que él hace, o sea, es y es tal cual, ¿entendés? Entonces, esto me parece, haber encontrado una persona así, ya yo ya gané. Uh -huh. Todos ya gané.